de Cotuí de Cotuí ya me han notificado que lo ven estaba en una ocasión en Prisma con mi amigo Tomás García y allá un gerente de, de uno de los bancos fue a saludar y me dijo que en Valverde Mao es el programa entonces ustedes ven que el que se anuncia aquí sale ganancioso sale ganancioso el que se anuncia aquí en este programa ¿por qué que se ve? es el programa que más se está viendo en la región comprobado eso comprobado 60 minutos con Omar pues miren entonces déjame ver si este Miren miren, miren este tema Yo quiero que me den un, un chance La llamada Iván García Presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Le pidió al presidente Danilo Medina Que emita de aquí al domingo Oigan esto como que está esto Un decreto le dieron hasta el domingo al presidente de la república, Danilo Medina, para que emita un decreto autorizando a que el comercio abra a partir del martes. Si Danilo no emite ese decreto, dijo Iván García en el día de hoy, ellos van a dar una rueda de prensa el lunes anunciando que a partir del martes porque ya no soportan más por la cantidad de negocios quebrados, por la cantidad de negocios que van a quebrar, por la cantidad de empleados que han perdido sus empleos, por la crisis que esto está generando. Ellos dicen que truene, llueve o vente, el martes ellos van a abrir. Con una serie de protocolos sanitarios, con una serie de medidas que la gente, los empleados tengan guantes, tengan mascarillas los que vayan a comprar esos diferentes negocios, que vayan con guantes y mascarilla. en Santiago hoy, hubo una protesta de los dueños de repuesto, vestidos de luto, porque dice que ya esos negocios, señores son tres meses trancados y cerrados, y, y este gobierno, utilizando, esta pandemia con fines, fines politiqueros y electoreros. Y lo dije desde un principio, no va a haber interés en que el coronavirus se detenga. No hay, porque hay otros fines, y esos sectores están dando cuenta. Ah, qué bueno, si, si se quedan así, llegamos a agosto y todo el mundo trancado, y la misma situación. Entonces... Hay que prestarle atención porque yo ayer leí un artículo de Inés Aispún, una periodista aplatanada aquí en República Dominicana Española, donde ella decía que se podría armar una desobediencia civil en este país, como está la cosa, la gente está cansado, la gente está hastiado, hay sectores que le han planteado incluyendo varios senadores al presidente de la república que esto que de queda lo ponga por lo menos de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana para que una serie de negocios y una serie de actividades que hacen gente puedan desarrollarla en ese periodo porque ya a las 5 de la tarde los negocios comienzan a cerrar desde las 3 y desde las 4 y desde las, 2 y desde las 12 del día y sigue en aumento eso. Por lo menos en San Francisco, en el día de hoy, apenas hubo como dos contagiados, no hubo muertos hoy. Pero ayer hubo tres muertos. Aquí en San Francisco de Macorís hubo tres muertos ayer. De, de la tarifa que da el gobierno de la tarifa que da el gobierno de, de la cifra que da el gobierno entonces la gente señores se está cansando de esto si eso come, oiga lo que dijo oiga, oiga lo decidido que están esa gente esos comerciantes Él dijo, bueno van a tener que meter presos 200 mil o 500 mil comerciantes ellos están dispuestos que los metan presos y si los otros sectores comienzan a pensar así que van a desafiar, no importa que me metan preso, pero yo voy a salir a la calle, yo voy a abrir, esto va a ser terrible, el gobierno pierde autoridad, y cuando un gobierno pierde autoridad, porque la población no lo respeta, porque no confía, miren, eso es peligroso en una sociedad. Y debo decirle, debo decirle, que ciertamente lo ideal sería que se mantenga, es más, lo ideal fuera que ni elecciones hubiera. Eso fuera lo ideal. Que ni elecciones, pero el gobierno ha querido sacar ventaja. Entonces el gobierno pierde, pierde eh, caridad moral. ¿Por qué? Porque ha querido sacar ventaja y, y, y, y beneficiarse de esto. Y entonces ya le justifica a los otros. ¡Ah, es así! Si el gobierno hubiera actuado pensando en la pandemia, y olvidarse de vaina eh, oportunista ni que para posicionar, Gonzalo, la gente y los partidos políticos, aunque quisieran, porque déjenme decirles, vamos a estar claros en una cosa, la campaña electoral más desteñida que se puede ver en la historia de las campañas electorales, es esta que está, aquí no hay propuesta, aquí hay que dar más, Luis da una cosa, Gonzalo viene con otra. Luis da, pero no hay propuesta, usted no ve la discusión en base a conceptos, en base a ideas. ¿Qué usted plantea respecto a este maitiano? ¿Cómo usted de llegar a la presidencia va a resolver que esa frontera no se convierte en tan vulnerable como es? ¿Cómo usted va a resolver problemas del desempleo? ¿Cómo usted va a resolver que la economía dominicana, que es informal, en más de un 60%? reduzca la informalidad y se convierte en una economía formal ¿cuál es la política migratoria que usted va a aplicar en caso de usted llegar a la presidencia? Eh, eh, eh, o sea, una discusión en base a solución de los problemas. aquí no aquí es eh, que dama, que yo lleve una cosa allí que el otro, o sea porque Luis Abinader cayó en el terreno que quería Gonzalo Castillo Gonzalo no tiene idea Gonzalo Sería eh, eh, eh, algo así como, Gonzalo nada más sabe dar, Gonzalo no tiene idea ni concepto político ideológico. Y Luis cayó en eso, en vez de mantenerse planteando posiciones ideológicas y políticas, soluciones en base a un plan de gobierno, eh, en base a un programa de gobierno, lo que se ha dedicado a hacer lo mismo de Gonzalo. ...y entonces tenemos una campaña... ...de quién nada más, de clientelismo... ...ausente de ideas... ...ausente de conceptos... ...tenemos una llamada, buena tarde... Sí, buenas tardes, Omar... ...buena, un placer... ...omar, pero... Eh, ...ese arito que le hable... ...presidente de la Junta de Vecinos, San Antonio Vitalvalle. ...ah, que dice ese líder de Vital Valle... ...omar... ...omar, pero aquí no hay un diputado... ...un senador que diga que va a abrir la zona franca... Porque aquí la juventud no encuentra hacer una cuenta de trabajo Entonces yo entiendo que se debe votar por el diputado Que diga que va a abrir la zona franca Muchas gracias, Omar Gracias, Sarito. No, es que no hay propuesta No hay propuesta de solución a los problemas y de definición Sobre la droga ¿Qué, qué, qué voy a hacer si llego con la, el aumento de la droga en este país? ¿Qué voy a hacer? con relación al tema los combustible, miren esa luz, ese palo acechado que le han dado, señores, hay una iglesia, de la Guarana, que yo voy a ver si consigo, lo que me puso el hermano Moreno Polanco, de que la iglesia de la Guarana, paga entre 10 y 11 mil pesos, y le llegó el recibo de 24 mil pesos, 24 mil 500, y que el padre de la Guarana está, que lo punchan y no bota sangre, por ese abuso, porque fue a todo el mundo, aquí no... Dame ver si consigo esto, para, para eh, eh, eh, eh, eh, presentarlo a ustedes esto. No me llamen ahora para yo yo presentar esto. Bueno, vamos. aquí está mi querida amiga Dulce. Dulce, buena tarde. Omar, tu posición es correcta y yo estoy de acuerdo ahora, bien. Si tú sabes que tú estás luchando contra un gobierno con todo el dinero posible, que sabemos que no hay que mencionarlo, y este es un país que está acostumbrado a que le den fundita, que le den esto y lo otro, porque la gente cree que la tarjeta es un regalo, es un buen a cualquiera, y que lo impuso y porto. Si Luis Abinader no hace nada, vas a decirle a uno que está diciendo de Leonel que se lo, que se lo hace la pasada en una conferencia virtuales pero no tiene votos. Entonces estamos también en envejecimiento, Marín, y hay que dar, la gente está cayendo muerta. La gente está pasando hambre en este país, mi amor. No, pero Ay, yo, yo, comida, yo lo manito, sé ¿verdad? que sí. Yo lo sé, pero el debate debiera centrarse. ¿Cómo se va a resolver ese problema de esa hambre? ¿Cómo se va a acabar? ¿Qué método se va a emplear? ¿Qué se va a hacer con el dinero de la AFP?